Bueno, nosotros de regreso aquí en nuestra casita y ya en la parte central, en nuestra entrevista Toque en Serio, tenemos una mujer que sin lugar a dudas pertenece a lo que es eh, nuestra sociedad de San Francisco de Macorís, con mucho mérito en el área de la medicina y su trayectoria también por los cargos públicos que ha tenido, para ser compañera de boleta de un hombre que también tiene una trayectoria eh, bastante positiva ...en lo que es la política que ng de la Rosa... ...y tenemos aquí a Tinita González... ...quien es eh, candidata o compañera de boleta... ...a la vicealcaldía por el Partido Revolucionario Moderno... ...doctora, bienvenida, que bueno a tenerla aquí con nosotros... Hola, me siento muy contenta por la invitación que me han hecho... Eh, ...Feliz Navidad, ante todo... ...y nada, me siento como si estuviera en mi casa... Sí, hay que felicitarle. ¿Cómo le fue de Navidad? ¿Hizo el, calen, el famoso calentado? Sí, el famoso calentado nunca se queda. Sí, pues es una tradición Eso dominicana. es una tradición dominicana. Sí, calentar la comida del 24, del 25. Sí. Y hay algunos que se extienden por varios días. <risa> lo que pasa es que tú sabes que nosotros los dominicanos comemos mucho. Ya. Y cocinamos bastante. Sí. Y entonces... ¿Y cómo pasó usted sus navidades No, yo la pasé muy feliz con mi familia, en mi casa... Con mis hijos, con mi esposo, con mi suegro, mi suegra y mis tíos que llegaron ahora. Nos sentimos muy contentos y pasamos la noche muy feliz. Qué bueno. Eh, tinita, eh, yo creo que la gente conozca un poco más de usted por el tema de, de que en, en la actividad política quizás eh, las generaciones de los últimos dos periodos eh, electorales, no la habían visto como candidata, quizás usted había ocupado algún cargo eh, público, pero no tan activa como ahora la estamos viendo en vallas, en medios y todo eso ¿Quién es Tinita González? Para los que no la conocen Bueno, yo soy Tinita González una hija de San Francisco de Macorís eh, dedicada a mi medicina consagrada una esposa y una madre ejemplar dedicada con mucha honestidad y mucho respeto a la sociedad y ayudando mucho al prójimo, sirviendo mucho a la humanidad, que es lo que se necesita. Necesitamos hacer una política transparente. Y sí, como tú pregunta teníamos un tiempo fuera de la política, pero nunca hemos estado alejados de la política. O sea, estado ahí pasiva. Sí. Usted estado en los cambios del PRD, el PRM sí. eh, eh, y todo lo que ha venido con la nueva política moderna que es una política un poquito eh, media extraña porque anteriormente se conocía transfugismo cuando una gente se iba de un partido a otro pero ahora vemos que los partidos se están, eh, eh, se están dividiendo se están eh, eh, eh, yendo en dos aguas, por ejemplo el mismo PRD se dividió, hoy en día el mismo PLD se acaba de dividir, y entonces la política se le da unos matices diferentes a lo que era la política tradicional, donde solamente eh, los tres principales partidos de la época de los años 70, 80 y 90, que era el reformista, el mismo PRD y el mismo PLD, hoy en día se han fraccionado. Sí, mira, cuando hubo el cambio del PRD al PRD moderno, yo me fui de inicio con Luis Abinader. Qué amigo nuestro. Es una persona muy allegada a mí, personalmente. Eh, eh, una persona que visita mi casa, es una, una persona que visita mi, mi casa. Y tengo fe en él que va a ser un buen presidente en nuestro país. O sea, usted fue de la que dijo, no, espérate. Se dividió esto, me voy con el, que, con el que yo entiendo que puede ser un cambio en el país eh, desde la presidencia de la República Dominicana. Sí, mira, yo me mantuve con Luis. Y me he mantenido siempre, grado tal que cuando decidieron elegirme como candidata, ni en San Francisco me encontraba. Eh, eh, eh, ahí quiero que usted me aclare, esa propuesta de ser vicealcaldesa vino directamente de Luis Abinader. No, vino de un grupo de políticos, claro, con el apoyo de él. Pero los políticos de aquí, los que están actualmente en la política de aquí de San Francisco de Macorís, fueron que decidieron elegirme a mí. ¿Y cómo usted tomó esa propuesta de ser compañera de boleta de Siquio NG de la Rosa? Bueno, para mí el señor o el licenciado Siquio NG es un hombre que tiene muchos méritos en San Francisco de Macorís, es del pueblo, es trabajador. Y siempre ha sido un político que tiene su casa abierta para todo el mundo. Por lo tanto, me siento muy orgullosa y muy honrada de estar al lado de él. Eh, eh, vemos que la, la figura de, de, de la vicealcaldía muchas veces no es tomado muy en cuenta. Bueno, de hecho, en la actual administración del gobierno local, en la alcaldía, eh, encabezada por el alcalde Alex Díaz, que es eh, compañero suyo, eh, y vemos la vicealcaldesa a Osorio, eh, perdón, se me a fue. Mercedes. Mercedes. Eh, vimos que en los primeros años de esta alcaldía, ella quiso imponerse como vicealcaldesa en algunas actividades, en algunas tomas de decisiones, y esto trajo una fricción entre eh, Mercedes y Alex Díaz sobre las decisiones a tomar. E incluso se hablaron hasta de divisiones entre la vicealcaldesa y, y, y, y Alex Díaz ¿cuáles son esas propuestas que usted lleva a sumar a la que Siquio en su momento tendrá que decir porque hasta ahora ningún candidato alcalde ha presentado un plan de gobierno local o un plan de alcaldía Sí, mira primero tenemos que saber que el alcalde es el licenciado Siquio NG ¿verdad? y yo voy a ser la vicealcaldesa yo voy a ser la segunda en el ayuntamiento Básicamente, yo me voy a dedicar al plan social del ayuntamiento. Cuando llamamos plan social es la ayuda, básicamente, a los niños, a la juventud, ¿verdad? a los envejecimientos y a aquellas personas que necesiten una ayuda médica, una medicina, una consulta. Me gustaría tratar de ver cómo podemos ayudar a esos viejitos que andan caminando a las 7 de la mañana que andan caminando por el pueblo, desamparado porque los propios hijos lo abandonan. Entonces, tenemos que tener en cuenta también que la juventud aquí ahora mismo no tiene un bellas bellasarte. Aquí no hay donde impartir música a nivel público. Tenemos que tratar de hacer eso. Porque así los niños, la juventud, no se, no se declinan a otra situación, sino van para un una posición brillante, un futuro, porque en ese grupo podríamos sacar músicos eh, que sean brillantes para nuestra población y para ellos mismos. Entonces, eso es lo que queremos. Eh, usted me dice eh, que en la actual alcaldía esa, ese plan social desapareció, porque recordemos que la administración del de, de alcalde Félix Rodríguez, eh, la parte social era muy activa, o sea, mucha gente se recibía ayuda. Claro, era un estilo muy personalizado según los analistas políticos, pero estaba esa parte en esta administración de les días. ¿Usted cree que ha hecho falta esa parte social? Se hace, se hace, porque no te voy a decir que no, pero yo quiero hacer la mejor que esa. Ya. Y que quede claro que su vice síndica es una mujer muy trabajadora y una mujer muy querida de San Francisco de Macorís también. Sí, eso hace. Es Aunque vemos que Mercedes últimamente no ha estado bien activa en la, en, la, en la alcaldía como los primeros dos años eh, de, de, de, de su gestión. A propósito de, de la alcaldía, que es del partido al cual usted pertenece, el PRM, eh, ¿está de lleno apoyando? ¿Usted lleva una relación con el actual alcalde políticamente hablando y fuera de la política? Bueno, creo que Ale ha sido una persona que ha hecho un buen trabajo en San Francisco de Macorís y... Hemos sido amigos, hemos sido amigos, hemos sido tratados. Ale ha visitado mi casa. Así que yo creo que debo caerle bien. Como que ah, o sea, ustedes no, no tienen una relación muy de... No, una relación de que él visitaba mi casa con la política, de que venimos al programa, que hemos estado con él. Él siempre muy receptivo. La relación entre Siquio y NG y él ya está mucho mejor, ellos se mantienen, ellos tienen una buena relación. Ya. ¿Cree usted que Alex va a apoyar eh, esta dupla entre usted y Siquio? Sí, él lo, él lo va a apoyar. Porque hay una ventaja, que el partido es muy unido. Y siempre tendrán sus diferencias, pero siempre se unen. Ya entre usted y Siquio, veo que usted está clara, en caso de, de ser favorecida en febrero, con lo que es la alcaldía, usted con la vicealcaldía por su partido PRM, eh, veo que usted está claro con algunos planes ya en el área social para aplicar a lo que es eh, el Ayuntamiento de San Francisco eh, de Macorís. ¿Ya se ha sentado usted y siguió a analizar esta situación de que, mira, el plan de, que vamos a presentar de, de, de, de gobierno local, o sea, de cómo se van a manejar eh, para los próximos cuatro años en caso de ser electo por el pueblo? Pues mira que sí, se ha hablado y se tiene un proyecto para presentarlo a la ciudadanía. Es un proyecto que va a, va a abarcar todas las áreas, la área social, la área de, del, del pueblo, eh, todos los déficits que se presentan y que hay, y se va a llegar a un acuerdo para presentarlo junto con muchas opiniones, por ejemplo, de juntas de vecinos, muchas... Eh, personas que quieren ayudarnos, que tenemos que ayudarnos, la sociedad civil, mucha gente que no quiere dar, que no está dando apoyo. Entonces, queremos llegar a unas conclusiones para presentarla a San Francisco de Macorís con todas las opiniones de las personas que nos rodean, que tal vez en un momento dado no han llegado donde uno o no han llegado donde las autoridades actuales y sí van a llegar donde nosotros. Tinita, usted como ciudadana, de San Francisco Macorís ¿Cuáles cosas usted puede Ya terminando el periodo de Alex Díaz Y prácticamente El año también ¿Cuáles cosas Ha hecho Alex positivo y cuáles Ustedes harían para Mejorar quizá lo que Alex Hizo Sí mira, Alex tiene la ciudad limpia No se le puede quitar Es un mérito que lo tiene eh, Se ha ocupado de hacer Algunos parques en, área, en las áreas verdes, que es tan bonito y que las urbanizaciones las o los barrios lo han necesitado y él le ha dado apoyo. Y como tú sabrás, faltan muchas cosas, falta el mercado, que él hizo un, un pequeño arreglo, pero le falta. Eh, se necesita, porque lo que pasa es que San Francisco ha crecido mucho. Tenemos un mercado en una área central. Entonces, eh, o con la conclusión que llegue el, mi futuro alcalde, eh, se determinará si, qué se va a hacer en el mercado. Pero porque sí hay que hacerlo. Seguirá la política de, de, de, de quitar las casetas que están en las aceras, eh, principalmente en el mercado, que ha traído mucha controversia y, y bueno, y no han podido en un, una totalidad porque eh, eh, Alex eh, la quita y, y algunas vuelven otra vez a, a, a colocarse en las aceras y contenes del sí, mercado Mira, sí, es bueno tener las áreas, como tú dices los los contenes desocupados porque el junte necesita caminar es decir, sí. necesita pasar entonces es muy incómodo se llegará a un acuerdo con ellos mismos para que se sientan cómodos y puedan seguir trabajando en eso se determinará qué se va a hacer en un futuro Ya, o sea que, que ustedes podrían continuar quizás Podría, claro que vamos a continuar, porque esa gente necesita tener su, eh, su sustento familiar. Y de ahí es que vive. Yeah. Es decir, todas las personas que trabajan en el mercado tienen su familia. ¿Y el hombre qué hace? Atender su familia. No podemos quitarle el pan a aquella persona que trabaja honradamente. Porque tenemos que buscar que la persona tenga la forma de, de qué hacer. No permitir gente que anden desambulando en la calle porque no tengan trabajos. Entonces, tenemos que buscar esa forma de que un acuerdo con los dueños de la caseta y con el ayuntamiento. Pero eso más tarde lo decidirá el alcalde, que es el que le corresponde tomar esa decisión. Pero sí, mi opinión es esa. Eh, Tenita, hoy en día, eh, eh, y como le mencioné, ahora eh, con la política moderna que tenemos. Vemos muchas figuras, eh, caras nuevas, jóvenes eh, que están involucrándose en la política. ¿Esto le suma o le resta a la política? Por ejemplo, aquí mismo vemos muchísimas caras eh, eh, jóvenes aspirando a, la, a regidores, regidoras, otros aspirando a, a posiciones como diputados, eh, etcétera, etcétera. En la ciudad capital también vemos figuras del, del medio. Eh, aspirando a, a posiciones también eh, eh, públicas. ¿Qué opinión usted le da y qué lectura usted le da? Mira, es muy bueno tener caras nuevas y jóvenes. Acuérdense que los jóvenes tienen mucho deseo de, de trabajar con fuerza, con ahínco, ¿verdad? Entonces, Pero también tenemos que pensar que las experiencias que tienen otros políticos no es la que tienen los jóvenes, pero sí hay que darle paso a la juventud. Ya. Eh, eh, sobre la contienda que se aproxima ¿cómo usted la ve? siempre se dice, nosotros tenemos los números eh, todo eso pero usted me, not, me da una confianza, que usted me va a decir la realidad ¿cómo está la realidad? tenemos a, por el Partido de la Liberación Dominicana eh, a una Miledis Núñez en compañía de ahí se me fue el nombre, del abogado amigo mío ahí, que, que, que, que sería de Peña. ¿eh? Jorge Peña, Jorge Peña, mi amigo abogado, sí. quien era excompañero de, sí. de usted sí. cuando era el PRD. Sí. Él se quedó con la fracción de, de, de, del PRD, con Miguel Vargas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo usted ve la contienda? Bueno, está eh, por el otro lado que se fue eh, eh, pues, dividido la Fuerza del Pueblo con Emanuel Trinidad. ¿Cómo usted ve esa contienda? ¿Cómo están los números? Mira, eh, los números están bien para nosotros y nosotros vamos a ganar. Pero la usted que... me dice que los números también. Ustedes ya han medido, porque ya, ya terminando prácticamente este año, que le quedan tres días, ya febrero está aquí. Sí. ¿Ya ustedes han medido encuestas aquí sí, en San Francisco? Sí, se han hecho encuestas. ¿Cómo ya, están los ya numeritos? Ya están bien. Ya. Pero tenemos que saber que son varios partidos, que tenemos que luchar todo con fuerza. Tenemos un trabajo incansable. Tenemos un trabajo día y noche. ¿Verdad? Claro, en estos días hemos tenido una pausa por las Navidades, pero como quiera, hemos tenido mucho compartir con los compañeros y con personas que se han ido uniendo donde nosotros, se han ido acercando hacia nosotros y esperamos que vamos a ganar y que vamos a tener un gobierno con Luis y con Siquio, como alcalde de aquí de San Francisco. De ¿Cree la usted Corte? que fue muy, muy positivo para Luis anunciar una no anunciarlo, porque no lo ha anunciado, pero es un secreto a vos, con la fuerza del pueblo, con Leonel Fernández, esa alianza. Mira, ahí yo no te puedo decir, porque no tengo esa confirmación. No, no por su percepción como, eh, como dominicana. No, mira, ahí yo no te puedo decir con eso, porque esa confirmación todavía uno no la tiene un 100% seguro, eso hay que esperar que se llegue a esa conclusión como definitiva como políticos que somos. Es decir, yo no, no te puedo decir una, una constante, ciertamente es así, porque no tengo esa información. Pero usted ha escuchado eh, eh, eh, sobre la, la alianza salomónica, vamos a decir así, entre el doctor Leonel Fernández y Luis Abinader, de que si uno queda en, en tercera posición, en caso en un escenario de una segunda vuelta, donde ninguno de los partidos logre el 50% más uno, el que quede en tercera posición va a apoyar al que quede en segundo. Me explico. Si Luis Abinader queda en segunda posición por debajo del PLD, entonces la Fuerza del Pueblo, encabezada por Leonel, va a apoyarlo para que Luis Abinader pueda llegar a la presidencia y viceversa. Si la Fuerza del Pueblo, encabezada por Leonel Fernández, queda en segunda posición, Luis Abinader lo apoyaría para poder llevar a Leonel Fernández a una presidencia, y así salir, entre comillas, del PLD. ¿Usted ha escuchado de eso? Eso se, se habla, se dice, pero yo no te puedo dar una... Un, eso se habla, ya. pero yo no te puedo dar una, una, una conclusión, porque no, no, no la manejo. ¿Usted apoyaría a la fuerza del pueblo, Leonel Fernández, en una unión entre el PRM y la, y la, y la, y la FP? Mira... Yo apoyaría lo que diga mi partido, que es el PRM. Ya. Lo que diga mi partido, eso es, porque yo soy un discípulo de ese partido. Ya, sea, usted se va a ¡Ay! <risa> fue wow. Pero no es gancho. Pero no es gancho. No, no es gancho, no yo te estoy diciendo un, la realidad. Uno realmente eh, lo que quiere, en el caso mío personal, conocer eh, eh, verdad lo que piensan nuestros políticos, porque ustedes son los que van a dirigir nuestro destino, eh, ya sea en el caso de una alcaldía, ya sea en el caso de un diputado, eh, ya sea en el caso de, de un presidente que tuvimos la oportunidad de entrevistar y hacer algunas preguntas, eh, precisamente a, a, a Luis Abinader, y, y eso es lo que uno quiere, por ejemplo, eh, esas alianzas que se están dando ahora entre partidos, algunas oficiales, otras no oficiales. Es bueno que el pueblo conozca y sepa qué es lo que piensan hacer estos políticos, o los políticos, con el destino de nuestro, de nuestro pueblo. Por ejemplo, en el caso de, de, de, de, de la alcaldía, sabemos que hay una policía municipal. ¿Cree usted que está funcionando la policía municipal? Ella funciona, porque, por ejemplo, cuando tú vas al área del parque, pues básicamente en estos días, tú lo ves. Tú lo encuentras, inclusive con el parque que está muy lindo. El parque está muy bonito. Sí, ha hecho eh, un trabajo. Eh, ha hecho con el un parque. trabajo. Retomó y, la confianza. Y eso ha sido una decoración muy linda. Ya. ¿Tú entiendes? Tú vas al parque porque yo voy y voy con mi nieta y uno se sienta y, y hay personas ah, ah, supervisando el área. A propósito, se ve suspendido las actividades alrededor del parque, por el tema de, de la conservación. Recientem, recientemente, y una tradición, que la Gobernación Provincial de Duarte haga una actividad para el pueblo, o sea, se, fiesta navideña del pueblo, algo así. Eh, eh, en la semana hubo la fiesta, gracias a Dios que fue poca gente. Sí, ¿Usted está de acuerdo con esas actividades alrededor sí, del parque? Sí, porque lo que pasa es que no es adentro del parque, eh, se cerraron una calle y se puso una tarima, ¿no entiendes? Lo que pasa es que al, al, al personal o a las personas hay que cientificarlo y decirle dónde tiran los materiales de desecho, qué hacen. Para eso tenemos que tener supervisores. Porque hay que personas que tiramos las cosas al piso, los materiales desechables, y eso no es así. Entonces, ahí es que se pierde lo que se ha hecho. Entonces, tenemos que concientizar a la ciudadanía para que ayude a los a los eh, políticos a por ejemplo en el caso de Alex que no hagan las cosas indebidas entonces por eso te digo yo que inclusive ellos hay unos guardianes ahí que están que, que están supervisando vestidos de negro que tú lo ves ya tú, ¿tú hablas yo lo tú, he visto a usted no lo invitaba a la fiesta no, no no no no eso no a usted a nadie no fue nadie? no no no nosotros pasamos por ahí ¿Y, y ¿Cómo que, usted qué pasó por ahí? ¿Vio mucho, poca no mucha poca gente? No había mucha gente, claro. Como te digo una cosa, te digo la otra. Fue a principio de a principio de la noche, tú sabes. Que sí, no fue más que, tarde. Pero que ahora estamos, estamos en Navidad, estamos en tiempo de Pascua. Estamos ¿no? en Navidad, pero tú sabes que hay muchas personas que salen mucho a la calle. Habemos otros que salimos poco y así sucesivamente. Eh, me, me gustaría hacerle eh, la siguiente pregunta. Sobre un comentario que hicimos precisamente esta mañana, comenzando el programa, de que a veces a los hombres y mujeres hay que reconocerlo en vida. Y tenemos un artista de la calidad de Anthony Santos, ¿usted lo conoce? Sí. ¿Verdad? Eh, que tiene una trayectoria musical, como dominicano, que nos llena de orgullo. De hecho, la bachata pasó a ser... Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por la UNESCO. Uh -huh. Y Anthony Santo tiene 20 años consecutivos visitando San Francisco de Macorís todos los 25 de diciembre. Yo me imagino que usted haga una desafieta, ¿ha ido? No, si supiera que no. Que no, no, en 20 no, años. Debería de ir. No, no. ¿eh? Pero debería de ir. Y le digo esto porque usted puede ser una posible vicealcaldesa acompañada de, de, del alcalde, Sico NG de La Rosa, que... Me imagino que los planes que hacen eh, se comunican o se van a comunicar. Y yo decía que Anthony Santos deberá de reconocerse como, como parte importante de lo que es la trayectoria musical de venir ininterrumpida 20, 20 años. ¿Estaría usted de acuerdo con un reconocimiento a Anthony Santos? Sí, Santo? se le puede hacer un reconocimiento a Anthony Santos. Es verdad lo que tú dices, tiene una vida entera viniendo a San Francisco de Macorís. Sus fiestas son totalmente pobladas. De toda persona que le guste, va. Ahí va ingeniero, ahí van médicos, ahí van agrónomos, ahí van todo tipo de personas. Y disfrutan su fiesta y es una, son una fiesta lindísima. Sí, y muy poblada, porque sí, no, todo no, el mundo no, va anoche había más de dos mil personas. Eso es una Es una casa, es full. Sí, sí. Ojalá eh, que ya veo que, que es su disposición y que el próximo diciembre de 2020, que con el favor de. Del voto popular, usted puede hacer vicealcaldesa y vaya a la fiesta eh, de Antonio Santa sí, a reconocerlo. Sí, es muy importante. Se entrenaría a reconocerlo. Reconociéndolo se a él. <risa> sí, vale la pena porque es como tú dices, ha sido un bachatero que en todos los sitios es, se toma en cuenta. Y bueno, ha un espectáculo precioso. Sí, no, tremendo fiesto. Mire, sí. esta no va a ser la primera ni la última invitación. Ya cuando pasen estos eh, días que quedan, ya año nuevo. Eh, y entremos de lleno nuevamente al calor de la política, vamos a volver a invitar para ya hablar un poquito más de lleno de, de, de cómo están los numeritos de, de las encuestas, de los sondeos. Sí, pero tú a ver que con la gracia de Dios y la gracia de todos los que nos rodean, nosotros vamos a ser alcalde y vicealcaldesa. ¿Por qué votar por Siquio y por usted para la, para la alcaldía? Bueno, primero, Siquio ha sido un hombre que hizo una primera función en el ayuntamiento y la hizo muy bien hecha y muy transparente. Y como te dije, es un hombre del pueblo, es un hombre que todo el mundo le llega. Y es un hombre incansable, incansable totalmente. Entonces yo lo acompañaría para estar con él, llegar al pueblo, servirle a lo que me necesiten, como lo he hecho siempre. Ayudar a toda aquella persona que tenga cualquier problema, que esté claro, a mi alcance, alcance de la posición mía como vicealcaldesa. Es decir, que yo espero que San Francisco de Macorís me apoye. Bueno, ahí está, señores, Tinita González, quien es candidata a vicealcaldesa por el Partido Revolucionario Moderno, acompañada por el candidato Siquio eh, NG de la Rosa. Eh, como diría. Eh, Joaquín Baragela, suerte está echada Claro que sí Sí. Y Dios que, nos protege Y nos lleva por un buen camino Vamos a esperar que ya en enero O febrero, tenerla de nuevo por aquí Para ver cómo van los ánimos Luego de, este, de, esta, de esta fiesta De fin de año Bueno, te doy las gracias Por tomarme en cuenta Hacerme esta invitación Y me he sentido como si estuviera en mi casa Qué bueno, les reitero Que no sea la, la primera ni la última. Habrá más. Y, y, y aunque no gane, en caso de. Yo me comprometo, si estamos con salud y con vida, de invitar a la fiesta de Antonio Santos, el presidente. Ah, perfecto. perfecto. Y yo claro, baila. también a su esposo. A mí me gusta mucho el baile. Ah, bueno, pues. <risa> si va a esa fiesta, ahí se baila mucho, ¿eh? Sí, sí. Gracias por, por Gracias venir. Le reiteramos a ti. las felicitaciones eh, de Navidad. Nosotros vamos a un cortecito. Estuvo con nosotros eh, Tinita González, candidata a vicealcaldesa por el PR. vamos al cortecito y luego retornamos ya con la parte final de este espacio, el toque de medio